Amigos, con ustedes en su programa de mañana. Al regreso vamos a conversar acerca de si existe discriminación contra las mujeres en la República Dominicana. Bueno, a propósito de que el próximo domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, República Dominicana se encuentra lejos de garantizar la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres. Esto lo evidencian las altas tasas de mortalidad materna la tolerancia y naturalización del matrimonio infantil y los feminicidios, así como los bajos niveles de participación femenina en los órganos de decisión del Estado. Así lo afirma el documento Las Promesas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Situación de las Mujeres Dominicanas, elaborado por el Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, CET inted El estudio trata diferentes tópicos, entre ellos que la penalización sin excepción del aborto es otra barrera importante en contra de las mujeres. El 68.8% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia. Sobre el tema político, el CEG INTED establece en su informe que la participación política de las mujeres sigue siendo limitada y desigual. Así es que esto es lo que dice el Centro, el CEGER INTED, con relación a este tema de la discriminación. Bueno, con relación a esto, yo tengo varios días tratando esta parte de lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Y naturalmente ha sido una lucha de muchísimos años de la mujer de intentar eh, tener los derechos y tener igualdad con el hombre. Eh, últimamente se ha, por ejemplo, la República Dominicana se ha logrado, si se quiere, pero ya como dice ese estudio, no al 100%, y creo que eso va engrampado en lo que tiene que ver con la cultura nuestra, porque incluyendo las propias mujeres, las propias mujeres son machistas, no en el sentido general, tampoco voy a generalizar, ¿verdad? pero las propias mujeres son machistas, y yo de eso hablaba hace unos días con relación a los derechos de, de la vicepresidenta. Las mamás eh, de antes decían, agarre su gallina que mi gallo está exactamente. en Exactamente, eso es una cultura, por ejemplo, de que, ah, mira, eh, eh, eh, tu hijo, eh, eh, mi niña, que, ah, te dice la mamá, agarre su gallina que mi gallo está suelto. Exacto. Una cultura machista pero... que se ha promovido a, a través de los años, y eh, pero ya estamos en una época bastante moderna, donde la mujer incluso está ocupando los primeros lugares en, en las universidades, el, el, el nivel de, el porcentaje de mujeres es altísimo, creo que supera eh, al doble de lo que cuando viene a ver al triple de, de los hombres, igual que también en las posiciones ya de los medios de comunicación, en la política, que creo que la mujer debe incursionar más en la política y ojalá que ahora sea un despertar, pero realmente todavía falta mucho, pero falta mucho, no es lo que tiene que ver con la ley, porque la ley lo establece, la ley establece igualdad. Mira, es pero es supone que debe haber de cuota, mira, el la, hecho de una propia mira, cuota te está limitando. Mira en las aulas sí. universitarias de 20 estudiantes hay 15 entre 13 y 15 mujeres Así es. y entre 5 y 7 hombres. Y eso sí. va a tener un impacto. Eso claro. A mediano plazo eso va a tener claro. un impacto en la transformación de la sociedad y de quienes estarán al frente, que esto no necesariamente sea bueno o malo. Pero eh, de, va a cambiar cómo se, se maneja el mundo. Eh, ante todo esto, sobre la pregunta, ¿hay discrimina, discriminalidad en la República Dominicana? Discriminación. Discriminación. ¿Discriminación? ¿Discriminación? Eh, sí, perdón, gracias, Amado. Eh, ¿Hay discriminación en la República Dominicana con el tema de la mujer? Si vas a solicitar un empleo, ¿más fácil se lo dan a un hombre? Mira. Es, creo, mira creo que depende uh -huh. de, de, de la función. Sí, tiene mira. que ver. Entonces, sería que no. Cada vez que uno qué, va a dar un, una opinión acerca del rol de la mujer y, la, y su participación en la sociedad y cómo nos comportamos hombres y, y mujeres, partiendo del, del estereotipo que a mí y el que yo he aceptado es el más idóneo de llamar hombre y mujer, porque ya encontramos que entramos entonces en un terreno de discusión de si se debe llamar mujer porque ha sido la costumbre que nos, o como nos acostumbraron. Eso los feministas o los que son de la corriente liberal ¿no? de lo de la política de género. Quieren confundir, quieren trastornar o han tratado. Lo cual aleja cada vez más, con certeza, de que estaríamos discutiendo en un mismo plano. Siempre va a estar en contra cualquier opinión que yo dé, porque mi, esteri, mi, mi, mi formación y la sociedad en la que yo nací y me he criado, tenemos esa concepción de que a, a la del sexo, es decir, al hombre, se le llama hombre, a la mujer, mujer. Ahora bien, con respecto a la participación, eso va a tener íntimamente una condición de que, cuáles son tus intereses. Hay quienes se inclinan por trabajo, como que a una muchacha a joven se incline por hacer trabajo de sordaduras y de mecánica industrial. Vamos a un ejemplo ahí, Francia, mecánica industrial. Correcto. Eh, el otro ejemplo que pones es... Soldador. soldador. Tenemos a una mujer con la capacidad eh, o la preparación... La voluntad primero, el, el deseo y, de, de participar en ese sector. Y la preparación en esos sectores. Y se prepara. Sectores. Y tenemos a dos caballeros. A la hora de la elección de uno y otro... Eh, ¿Se evaluaría directamente el hecho de que sea mujer o sea hombre o sencillamente las cualidades, capacidades que tiene esa mujer? Y si ella está por encima, ¿se decidiría por el hombre, por la contextura física, porque es hombre, porque es un trabajo para hombre? Cuando entramos en la metalurgia, lo más probable sí. que tú calcules como jefe de planta uh -huh. es que un individuo que presenta, que tiene experiencia porque trabajó en metalera tal y en metalera tal, y con uno mollet, un mollero así, fuerte, es muy probable que él gane. Sí, sí. Porque simplemente el currículum más la contextura física le puede dar. Ahora, si la mujer presenta experiencia en sordadura y metalurgia, no creo que deba existir la discriminación porque se va a tratar de un operador manejando un equipo o de, tra o de creando una, una estructura metálica, es lo que yo creo que hoy puede estarse dando, como es también el trabajo de chofer. ¿Cuántas mujeres en Estados Unidos, aquí, yo he visto en Caribe Tour, valga la promoción, mujer, yo no hay vi, chofer? Yo, yo no he visto mujeres. Chofer. sí yo, yo, he, yo he ido de aquí a Santo Domingo con una mujer manejando en Caribe Tour. Ay, ah, yo no, no he tenido la oportunidad. Y los Uber en la Asustado, capital, Asustados. No, no, no, a las no. Mujeres. Amado, eso es un comentario <risa> machista. Machista, ¿eh? Un comentario machista. No, pero yo le preguntaba ah, pues porque, eso... como él lo decía, yo quería indagar cuál era su apreciación. ¿Por ¿verdad? qué? Pero dice que no. Que, iba eh, a que era... mira, que debo Ahí decir tiene que bien. ir una mujer manejando. <risa> sí, un es un comentario machista. machista. Eh, eh... Bueno, la mujer también tiene características eh, al conducir, como que. No se atreve a hacer cosas, o no a, Menos, adquiere la, la pericia. Yo no sé Carolina, pero mi esposa no es así. Mi esposa maneja normal. No, mira, normal. las hijas mías son choferas, desde siempre. Eh, Viané, mi esposa, también. Mira, eh, mi mamá cuando manejaba, manejaba. Sí. Mira, eh, se nos envía la información Máximo Durán, y busqué confirmarla en, la, en el listín diario, de que se registró un sismo de 5.4 sí. al sur de Punta Cana. Eh, no tengo la información. ¿A, Esto ¿a qué hora a la, fue a eso? 40, a las ah, 8.40. No, no lo sentimos. Eh, eh, hay usuarios que manifestaron que sintieron el movimiento en San Cristóbal, el Distrito, San Pedro, la Altagracia, Samaná y otras partes del país. Hasta ahora no hay información de que haya... Eh, daños a estructuras o personas afectadas de manera directa. Muchísimas gracias. Mira, hay personas que nos están escribiendo en relación al tema que estamos tratando. Ah, míralo ahí la información. Muy bien. Sí. Eh, 5.4 sí. al sur de Punta Cana. Francisco, sí. gracias sí. que nos dio esta información. Sí. Se sintió en algunos puntos del país, como decía San Cristóbal, eh, San, eh, el distrito, la alta, eh, fue en Punta Cana, como dijimos, y hasta ahora no hay información de que haya daños. A personas ni eh, estructuras Nos escribe Vamos a ver sobre la pregunta que estamos Haciendo eh, Si existe dis discriminación En la República Dominicana con las mujeres Francisco García a través de Whatsapp Dice Sobre la pregunta creo que no Él piensa que aquí no hay discriminación eh, Es lo que decíamos Tiene mucho que ver con eh, quién esté el momento Por ejemplo a la hora de decidir, un, de decidir un empleo. Eh, una de las cosas que también eh, nosotros podríamos sacar a relucir con el tema de la discriminación y el rol que debe de jugar la mujer y que yo citaba eh, en mi espacio, o sea, ¿qué nivel de responsabilidad tiene la mujer en la sociedad más allá de ser un ente productivo? que se supone que es quien, según lo establecido y lo, y lo que se estila como sociedad, que es quien es a, eh, a nombre de, o sea, está a cargo la mujer, el rol de la mujer de cuidar, de criar, de proteger, de estar al día a día con los niños, cosas que a veces el hombre es un poquito más distante. Y otra de las cosas con el tema de la cuota. Nunca he estado de acuerdo con un, un porcentaje que un 30, que un 50. No se trata de porcentaje, se trata de participación por interés de una u otra. Y a veces vemos los partidos que andan preocupados porque no tienen mujeres que puedan... Eh, a, a estar en esos puestos, tal vez con la capacidad de ser una líder, de que quiera hacer esos trabajos propiamente políticos, y por obligación, por una ley, tienen que poner una mujer, aunque sea como una estatua. Y no me parece que se trate Tú no estás de... No está de acuerdo eso. con esa cuota. Con posición. la cuota no, ni porcentajes No, no, ni nada. yo tampoco. Yo tampoco. estoy de acuerdo, Punto eso no es inconstitucional es. porque viola el derecho de igualdad. Entonces, mira, dice lo, va, el 8387, también escribe, dice... Con relación a la pregunta, el 8387 por WhatsApp dice, con relación a la pregunta, aún no existe discriminación contra la mujer y les puedo mencionar un caso en la actualidad, la televisión está full de mujeres, incluso hasta casting claro. se realizan para emplearlas. ¿Y por, los hombres para cuándo? Son, por, porque son más bonitas. ¿Y cómo diablo tú crees que yo voy a ver un programa con Francis solo? pero eso es discriminación ejemplo, dos programas de televisión. Tanto, claro. En uno está Fran Tejada. En el otro está Fran Tejada y Francis. Y en el otro está Carolina. Yo voy a, a ver a, a esos dos feos. Imposible. No, Entonces, pero eso es, una es una es no. cuestión de característica Yo pienso que en definitiva la mujer eh, tiene, ha se ha desarrollado, se ha autoimpuesto entre nosotros, porque cosas que no hacían las mujeres antes, lo están haciendo. Claro. No, Entonces, no, y, y solamente tú ves quién es que dirige la UASA ahora mismo. Exacto. No, no. Y, en una mujer. y en la profesión, la ¿Eh? ¿Eh? Ahora, sí ha hay una sí. discriminación en el sentido de que cuando una mujer va a sí, buscar verdad. un trabajo, mucha gente se lo niegan pensando en los tres meses que hay que darle de pre sí. y postparto pensando que el, el las, día, un las día... Las condiciones físicas de la exacto, mujer. Exacto, las condiciones periodo, físicas. Con o que cabeza, un día, por ejemplo, la menstruación no lo va a permitir. Ahora, yo le voy a decir a ustedes una que cosa... Que el niño se le enfermó... El mundo fuera un sitio oscuro, feo y muy aburrido sin mujeres. Yo no sé si ustedes han visto la, peli, la película de Esencia de Mujer que protagonizó eh, Al Pacino ¿Termine? La eh, ahí. En esencia de mujer, yo le voy a contar después de la llamada. Buenos días. Adelante. <ríe> Buenos días. Adelante. Y bueno. este es Un hombre que ya se ha convertido prácticamente de mujer. Debido a la relación de que goza mi señora. Tenemos 43 años unidos, casados. Con una familia en plan, para mí. Y esa es discusión de mujer y hombre, eso es estéril. La mujer tiene derecho a tener la misma prerrogativa que el hombre Claro Cada quien sabe hasta dónde llega Ya Doctor, ¿y usted friega de noche, después de ser Yo, adiós, pero claro, déjimela Doctor, ¿y usted pela, usted pela los víveres? ¿Los guineos? Sí, sí, claro que sí pero ¿por qué bien. tú pones la cara así? No, no, porque yo quiero, yo, yo quiero imaginarme al doctor pelando los guineos. Tiene que no. <ríe> mandar una foto, doctor. Tú ayudas para a Para ver a ese esposa? espectáculo. Claro que sí. Okay. Tú le puedes preguntar a A mí me encanta pelarlo. De hecho, eh, y cosa mi esposa pues, que voy a revelar esto. Quien pela los platos de los no en mi casa soy yo. Okay. ¿Y tú eh? Sí, sí, yo pelo y cocino, yo cocino. Sí, pero no, sí, que que que yo no sé cocinar. una parrillada, una cosa de una Pero yo quiero. Yo la comida convencional, la que comemos Me encanta planchar. Y tú, Francis. Francis no tiene ¿no? Mira, oye, una cosa, eso yo lo hago con planificación, con pianel. A mí no me gusta que lo digan, pero yo lo hago. Sí, okay. sí, no puedo decir. Para, para que, para que los que no lo hacen se motiven a hacer. Mira, Friegue. En la, en la película que le Mira, gustaba. Mira, búscame a mí una mujer que planche como yo plancho. Sí, yo reto a cualquier mujer a que planche mejor que yo. Ok, yo no, plancho, yo no plancho. Yo plancho muy Porque malo. Porque para mí resulta me que cuando gusta. lo he hecho... Lo hago como Mira. con la delicadeza, pero sobre todo es como una terapia. Sí, haciéndolo por el tiempo. fregar? ¿no? Porque no yo tengo, lo, es mi decir, mi no mi es mi una mi obligación. Verdad. Lo hago porque. La ah, delicadeza. Que yo dure dos horas fregando. No, tampoco me lleve este a. a sí, yo dure dos horas <risa> <sola risa> fregando, pero friego. Y friego bien. Bueno, atención, caballeros. O sea, el hecho de limpiar, fregar. Eh, usted, pelar. Hay plata, que ayudar. Mira, no, que Muy bonito. Si tú de lo que quieres saber si yo tengo. Suficiencia. Yo solo me sé desenvolver. Ahora, yo lo que quiero Puedo ahora hacer es que llame la mujer de todos para que confirmen si es verdad lo que ellos están diciendo sí, y no es pues, un aguaje. es la tuya, mamá, eh. mira, mira, llame. Mira, en esa película, Al Pachino, que era, eh, eh, interpreta a un. Que casualmente a un, la, a la novia lo votó. A un coronel. ya estaba sí, muy bien. Sí, interpreta a un coronel eh, ciego, eh, veterano de guerra, mm. eh, eh, ciego, retirado. Y él baila un tango con una muchacha, solo por su perfume, él se dio cuenta que era una muchacha hermosa. Y entonces cuando terminó de bailar el tango, bailó el tango de, de se llama por una cabeza, que es de, de, de Gardel. Y al terminar el baile, él se quedó, inspiró el olor de la mujer y dijo, mujeres, Dios tiene que ser un maldito genio. Un señor, una es, frase preciosa era, para, Vladimir debió para de poner hoy la canción de Ricardo Arjona, mujer sí. sugerencia para el viernes si sí. hay o sea, esa, que nos esa se, hizo, se nos escapó sugerirle, sí. sí. tenemos una llamadita buenos días buen día adelante Aca. oye, distrito municipal de la Trama barrera Barrera yo Saludos. no pienso que no hay discriminación contra la mujer porque si tú te fijas lo que pasa es que cada perfume tiene su envase. Si tú te fijas, tú vas al centro médico vaya, cualquier centro médico sí, no, de San Francisco verdad. de Macorís o del eh. país. Es un asunto de Y tú, todas las secretarias son mujeres. Sí, es verdad. Si, si te vas a la hotelería, hay más mujeres que hombres. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que yo pienso... Que la mujer no ha sabido valorar, algunas, el valor que le, ha dado, que le han dado las autoridades. No entiendo Ella no lo padre, ha sabido no. valorar porque ella, buscando la igualdad con el hombre, han desintegrado la familia. Mm. Eh, si tú te fijas, la muerte, han, han matado muy pocas profesionales, aunque no estoy de acuerdo con que la maten, pero... Tú sabes que como hay un... Sí, tiene que tener cuidado porque estaría revictimizándola. Yo digo eso para que ustedes me corrijan yo estoy mal. Gracias. Gracias. Sí, dio su punto de vista. Pero fíjate algo. Hay que tener cuidado cuando se da este tipo de observación porque se pudiera estar revictimizándola y justificando que producto de que ella quiere superar o hacer cosas que para lo tradicional no se permitía, la han matado. Sí, cuando él, sí, sí. él habla no de que de cada acuerdo. perfume tiene su envase, él sí. se refiere al tipo de trabajo. Yo no me imagino a Carolina subiendo eh, eh bloque a, a una tercera planta con ¿Por qué una cuestión. No? por la contextura física la mujer no está diseñada para hacer tanta fuerza. Yo y hay mujeres estoy, que lo hacen, en ese pero... sentido estoy de acuerdo con pero el amigo ahora. que ella pueda No, pero no, ya, bueno, ya es diferente. Pero entonces con en un la parte manual así pero con tú el imaginas, Carolina, ah, un... no, tú Carolina eh, eh, con, que... con un saco de arroz en la cabeza. Imagínate a Carolina con un saco de arroz en la cabeza moviéndolo no, bajando no de un camión, o sea, Entonces eh, ahí estoy eh, de acuerdo con el amigo que es lo que decía Pero depende si son de 25 libres ya puede. Pero pesa pero, mucho, pero, no, no te pases fuerza, lleve diez. no te pases fuerza. O sea, de eso se trata. Muy bien, dice el amigo, cuando él lo usa como ejemplo que cada perfume trae su cosa. O sea, cada quien está diseñado para una cosa u otra, si se quiere. La contextura física, hasta el aspecto cerebral de una mujer y un hombre no es el mismo. Entonces hay que estar muy claro en esto. Y cerrando diciendo... Ese comentario que hace el amigo y que piensan muchas personas en la sociedad de que el hecho de que están matando mujeres porque se han ido... A otro rumbo de que se han salido del hogar, que han dañado el hogar o la conformación del mismo por salir de esos parámetros establecidos, no es lo más correcto, porque sería justificar claro. que entonces, porque usted ya no está en el hogar, entonces no por hay eso razón que para la han No hay ninguna no, no, no. causa, Ay, no. ninguna razón que justifique la agresión contra una mujer. Eso es así. No. Ni porque se hayan querido eh, eh, eh, igualar al hombre, claro, ni no. porque no, no, nada de eso. Bien. En realidad. Uno lo que tiene que entender es eso cuando una pareja no se quiere, oiganme, hay que dejar eso. Independientemente. Más, para adelante vive gente, más para adelante vive gente. No, Ahora, Y aunque, y aunque se quieran, si es que no pueden hombres, convivir, dejen eso. Los hombres somos egoístas, porque para un hombre perder una mujer, perder la hembra es una cosa muy fuerte, muy dura. Sí. Para la mujer es más fácil. La, para las sí, mujeres sí. más fácil porque está soporta. incrustado este machismo sí, sí. pero para, para los hombres oye o sea, yo soy el macho yo soy el hombre a mí no me da la deja. mujer soporta más fácil un cuerno eh, que, la, que yo hombre. soy el macho mi mujer tiene que estar conmigo eh. Eh. Él no puede votar claro. por otro sí. Óyeme, el dolor, el dolor el dolor el dolor que, que, que provoca perder una hembra es casi como el que, se, el que provoca acercarse a la muerte ya, vamos al whatsapp carajo ¿Qué? <risa> ¿Qué? de mañana